Hoy conoceremos un misterio que lleva años captando el interés de expertos y amantes de lo desconocido. Nos adentraremos a investigar un descubrimiento que pudiera ser una importante evidencia de la existencia de gigantes en el pasado. En dirección de Guadalajara hacia la Ciudad de México, encontré el desvío hacia un poblado llamado Plazuelas, esto en Guanajuato, lugar en el que existe un pequeño vestigio prehispánico. Es en este preciso lugar donde comenzó nuestra aventura. Y vamos por la carretera y nos encontramos un eh, señalamiento de zona arqueológica que es en las Plazuelas. Estamos en el estado de Guanajuato y vamos a conocer este lugar. A ver qué. ¿Qué misterios nos, nos deparan? El museo del lugar nos mostraba interpretaciones de las figuras en barro, piedra y jade que ahí se habían encontrado. Sin embargo, misteriosamente no se tenía una historia oficial, al parecer no se sabía qué cultura había construido aquel lugar, por lo que se creía que podía ser producto del accionar de diferentes civilizaciones, ya que las formas tanto de la arquitectura del lugar como de su arte eran sumamente diversas. Una de aquellas figuras extrañas correspondía a un falo gigante que indicaría fertilidad, y si bien el tamaño puede resultar exagerado, más tarde me daría cuenta que quizá podría tratarse de una representación a escala real. En México no se habla mucho sobre la posible existencia de gigantes en la antigüedad. Pero en los mitos y leyendas indígenas existen episodios donde se narran la existencia de humanos de gran tamaño. Quienes habrían sido los primeros pobladores de estas tierras algunas otras culturas como la otomí también mencionan en su mitología la existencia de gigantes convertidos en montañas tras su muerte en una parte de aquella zona arqueológica había indicios de petrograbados mensajes y dibujos realizados sobre las piedras esto me hizo explorar poco a poco la cañada que se encontraba cercana y entonces comencé a descubrir figuras ocultas por la maleza Miren, aquí hay más círculos en toda sí. esta piedra. ¿Qué, ¿Qué representarían todos estos círculos? Este está muy bien definido. No, mira, y si ves, son varios círculos, sí. pero van en círculo. Puede ser tal vez eh, las estrellas o los planetas o algo por, por el estilo... Porque pues ve, van hasta acá. Pintar, pero... Mira, güey. ¿Sabes qué es, güey? Una serpiente. ¿Una serpiente? Sí. Una serpiente. Si ¿Te fijas, güey? Esto. Todo ese camino es como el cuerpo. Ajá. Acá. Ese es el cascabel, Podemos ¿no? notar eh, la forma como de un ojo. Mira, aquí tiene esta cámara, ajá, ¿viste? que puede ser la lengua saliendo. De toda esta parte también tiene algo de simetría, como este la boca, el ojo. Sí, exactamente. Es y como, todo como esto, tú dices, esto parece como un, con un cuerpo. Que se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande. Ahí, aquí está extraño porque este no es un círculo, este es un... Es como una lengua es que está lengua. sacando, Ajá. como un óvalo. Un óvalo. Por pues eso te digo: de acá arriba se ve diferente en la perspectiva. Esto también tiene simetría, es como si fuera una boca. Las líneas concuerdan. Este ojo está sacando la lengua o ¿Está es. Está sacando la lengua, podemos ver dos líneas muy bien definidas. Así es, y todo lo de acá y es su cuerpo. Los circulitos podrían ser su cuerpo. ¿Cómo va? Este circulito está muy bien definido. Ese circulito está muy bien definido, aquí sí. Tenemos otro, ya un poco desgastado. Acá tenemos otro muy bien definido. Así es. Y pues ya, aquí se pierde. Ahí se pierde. Con Pero, la lluvia, con la lluvia se queda ahí en los pocitos y se ve la figura. Cuando, cuando hay agua, sí. Y tiene que haber una razón por la cual está un círculo y otro círculo en medio. Estamos en un lugar inhóspito. Pero este no fue el único hallazgo que nos intrigaría, ni el mejor de aquella tarde. Ya que unos pasos más cerca del barranco, descubrí lo que podía ser una sólida evidencia sobre la existencia de humanos gigantes en el pasado. 3, 4 y 5. Poner la mano para que veamos un poco la dimensión. Está genial esta huella. No sabemos qué represente o quién la hizo o cómo la hicieron o por qué. Porque hay un pie de estas dimensiones. Puedes venir para poner tu pie. Mi compañero, ¿de cuál calzas? 12. Del 12. O sea, es un... Un pie enorme, mi, mi compañero tiene un pie gigante. Vamos a compararlo con el pie de aquí. No pues no. Más o menos de 30 centímetros. El pie de. El pie que está aquí. 32. Es muchísimo más grande. Es de unos 42. ¿Cuántos centímetros? 42. 42. Lo mejor? No, no, no, Está muy cabrón, güey. Nos encontramos en las plazoeras aquí en Guanajuato. Íbamos rumbo al Estado de México viniendo de Guadalajara y encontramos sobre la carretera una zona arqueológica. Decidimos pasar a visitarla y ahí hicimos el recorrido y notamos que la arquitectura del lugar era muy particular. Dicen que aquí se asentaron diferentes civilizaciones y que todo esto fue una mezcla de todas estas personas que en el pasado eh, recorrieron estos lugares. Pero lo más impresionante o al menos misterioso que encontramos es que nos apartamos de la zona arqueológica visitando un poco el cañón y encontramos aquí una piedra donde encontramos las huellas gigantes de un pie y de una mano aquí se encuentra un pie y estos son los dedos es un pie enorme que será aproximadamente de unos 50-60 centímetros ¿te parece? Sí. ¿Sí? más o menos no tenemos Ahorita una cinta para, para medirlo, pero está impresionante. Voy a poner aquí mi mano para que notemos de dónde inicia el pie y dónde acaba. Hasta aquí está el pie. O si no, vamos a poner el pie, mira, para que se vea un poco mejor. Voy a poner mi pie para ver las dimensiones de la huella. No sabemos eh, si perteneció a alguien, si los antiguos pobladores la, la tallaron en la piedra. Y no sé con qué con qué fin también, pero acá tenemos también una mano. Voy a poner la mía sobre la mano gigantesca. Hasta acá llega. Es, es enorme. Una huella y un pie gigantescos. ¿sí? Entonces suponemos que rumbo a la cañada encontraríamos muchas más cosas. Pero por el momento encontramos este misterio increíble en México que nos habla, eh, si no de gigantes de una cultura que plasmó aquí cosas muy, muy misteriosas. Para que se distinga el pie, bueno primero pon el pie de este lado. Ahí es el pie y tiene dedos ahí. 1 2 3 4 y 5 Pon tu mano para que se distinga un poco mejor. ahí está, pero esa no es una mano es un pie y del otro lado acá al lado izquierdo encontramos una mano también gigantesca así como la está señalando mi compañero ahí está la mano está increíble vamos a acercarnos un poco para que se distinga un poco mejor eso donde se ve oscuro esos son los dedos y el ángulo de la mano eh, es lo que está rodeando ahí. ¿Serán estas huellas el indicador de que efectivamente existieron gigantes en una parte desconocida de la historia? De ser así, el falo gigante que vimos en el museo al inicio de nuestra expedición podría representar una existencia verdadera de estos hombres y no de una mera leyenda. Estas ruinas no tienen una historia. Ni se sabe quién las construyó. La leyenda de los Oemas cuenta que hubo gigantes que habitaron México hasta que un cataclismo terminó con ellos, y que los pocos que quedaron con vida se debilitaron y fueron derrotados por los otomís. Esto podría haberse representado en un códice donde se puede observar un grupo de guerreros derrotando a un gigante que muestra las entrañas de fuera. Quizá estas huellas en plazuelas sean parte de esa historia oculta que nos proponemos investigar e ir desentrañando en nuestros viajes por Latinoamérica. Soy Oxlack y estos fueron los misterios y leyendas que quedaron en la historia.